En este video te voy a mostrar las 5 maneras de prospectar en internet para tu negocio de multinivel. Prospectar en frío ya no funciona, es la verdad. Es horrible tener que estar llamando personas que no conoces para ofrecerles negocios que no les interesan y que finalmente terminen burlándose de ti, diciendo que es una pirámide, diciendo que esto no funciona o simplemente ignorándote, no contestándote las llamadas, bloqueándote del Facebook y del WhatsApp. No tienes por qué pasar ese sufrimiento. Toda la gente que hace redes de mercadeo trata de prospectar en frío a gente que conoce, que no conoce, pero que no les interesan. Y eso ya no funciona. El Internet hoy en día es la solución. Usando el internet y las redes sociales puedes conseguir de 10 hasta 100 prospectos diarios para tu negocio de redes de mercadeo y lo mejor, solo personas interesadas preguntando por tu negocio. No tienes que perseguir a nadie más. Imagínate si ahora fuera la gente la que te escribiera a ti para decirte yo quiero saber más de tu negocio. Pues bien, a continuación te voy a compartir las cinco maneras de conseguir más prospectos para tu red de mercadeo multinivel utilizando el Internet. Quiero que prestes mucha atención a estas cinco maneras porque te van a hacer crecer tu red de mercadeo rápidamente. La número uno es crear tu marca personal. Crear tu marca personal es el mejor camino para conseguir más prospectos que quieran trabajar en tu negocio de redes de mercadeo. Cuando creas una buena marca personal, la gente se une a ti porque sabe quién eres tú, porque te admira en vez de solamente por tu negocio. Así que cuando te acercas a alguien para ofrecerle un producto de tu red de mercadeo, la gente va a decir, wow, si él, ella me está ofreciendo esto a mí es porque es algo importante. Cuando creas una marca personal, la gente te sigue en vez de tú seguir a la gente. Un negocio de red de mercadeo puede durar unos años, pero tu marca personal y la fama que tengas, ya sea buena o mala, eso te va a durar para siempre. Así que aprende a crear tu marca personal. Segundo consejo, atraer prospectos con Facebook y WhatsApp. Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp son una manera increíble hoy en día de traer prospectos de todo el mundo rápidamente. Tan solo el video que ves aquí en la imagen alcanzó más de 65 mil personas y consiguió más de 250 prospectos para una red de mercadeo. Imagínate, la pregunta a continuación es, ¿ya estás usando Facebook de la manera correcta para prospectar? Porque mucha gente se está perdiendo los prospectos por no utilizar Facebook y WhatsApp. Fíjate, un solo video bien hecho puede hacer miles de socios para tu negocio de redes de mercadeo. Tercera manera de prospectar usando redes sociales, usar los robots de Facebook, Instagram y WhatsApp para automatizar tu prospección. La tecnología avanza y hoy en día puedes usar robots automáticos para todas estas áreas. Atraer prospectos, enviar mensajes masivos, automatizar el seguimiento, conseguir nuevas personas interesadas. Facebook tiene su propio robot, Instagram tiene su propio robot, WhatsApp tiene su propio robot que te permiten automatizar la gente que te escriba, responderle de inmediato y darle seguimiento de inmediato. Ya no tienes que hacerlo ahora todo manual. La tecnología está 100% disponible para hacerlo por ti. La pregunta que tengo para ti es cuál de estos tres robots estás usando, alguno o ninguno. Cuarta manera de crecer tu negocio, llenar eventos presenciales con publicidad y hacer eventos online. Hoy en día puedes llenar salones de conferencias con 5, 10, 50 y hasta 300 personas por tu propia cuenta. Todo usando simplemente la publicidad en Facebook. En cualquier país, en cualquier ciudad, del mundo. Y si no quieres hacer conferencias presenciales, puedes hacer lo mismo para las conferencias online. Usando redes sociales, puedes llenar tus salones de conferencias. Puedes automatizar incluso tus presentaciones online para que los prospectos lo vean solos. ¿Qué tal si pudieras presentar tu negocio 100 veces al día frente a 500 personas todos los días sin que estés presente? ¿Cómo mejoraría eso tu negocio? ¿Es posible hacer webinarios automatizados y presentaciones diariamente para que cada prospecto los mire cuando tenga su propio tiempo? Por supuesto que sí. Y ese es el poder de duplicarte por Internet, usando videos, utilizando automatización y otras cosas. La pregunta que tengo para ti es cuántas veces al día estás presentando tu negocio y la pregunta más importante frente a cuántas personas estás presentando tu negocio todos los días. Porque si la respuesta es cero o 10 o 5 todos los días, por eso no creces, porque hay muy pocas personas, muy pocas personas que están viendo tu negocio todos los días. Y la quinta manera de crecer tu negocio es mediante el sistema automático para conseguir prospectos, informarlos y cerrarlos. ¿Qué tal si pudieras captar los datos de tus prospectos, darles información y que solo las personas interesadas te contacten? Esto es 100% posible con el sistema automático. Conseguir prospectos, informarles de cómo funciona tu negocio, decirles que te escriban al WhatsApp y darles seguimiento. Todo esto en automático en todo el mundo frente a miles de personas simultáneamente. De verdad, este sistema automático es lo más poderoso que puedes utilizar. La pregunta que tengo para ti ahora es, ¿ya estás usando algún sistema automatizado para prospectar en tu negocio de MLM? Y si no lo estás haciendo, ¿te gustaría saber cómo? Pues bueno, quiero presentarte en este video mi sistema Networker Plus. En este sistema te voy a compartir, de hecho, que es el sistema número uno para prospectar en redes de mercadeo. Está comprobado en más de nueve redes de mercadeo de diversas industrias, de productos, de viajes, de Forex, de Bitcoins, de todas las industrias, de todo tipo de negocios. Está comprobado que genera prospectos para tu negocio y que sean calificados. De hecho, este sistema generó más de 954 prospectos en 19 días, días en un caso de estudio 100% real que nosotros hicimos para comprobar que el sistema funcionara. Y puede generar miles de prospectos para tu negocio de redes de mercadeo usando las redes sociales en automático. La pregunta clave aquí es, ¿te está haciendo falta generar más prospectos calificados para tu negocio de redes de mercadeo? Si la respuesta es sí, entonces Networker Plus es para ti. Este programa de Networker Plus incluye cinco módulos de entrenamiento. Déjame decirte cuáles son. El módulo número uno es tu marca personal. En este módulo vas a conocer todos los secretos y técnicas para crecer tu marca personal y convertirte en una tremenda autoridad en tu mercado. De esta manera harás que la gente te contacte para inscribirte en tu red de mercadeo sea tu admiradora, ¿sí? La gente que te contacte va a ser gente que te admira, no solo tu cliente. La gente va a elegir trabajar contigo antes de elegir la red de mercadeo, simplemente porque te admira y confía en ti. En el módulo número 2 vas a descubrir todos los secretos para atraer cientos de prospectos con Facebook y WhatsApp en automático. Vas a ver ejemplos en vivo de casos reales que pueden literalmente copiarme para atraer gente a tu red de mercadeo. El módulo número 3, ahí te voy a hablar 100% de robots automáticos. Vas a aprender cómo usar el robot de Facebook, el robot de WhatsApp, el robot de Instagram y vas a conocer cuáles son los tres robots que te pueden permitir conseguir miles de prospectos para tu negocio de redes de mercadeo. Vas a poner a trabajar a Facebook, WhatsApp e Instagram en automático para generarte prospectos calificados en tu negocio. El módulo número 4 es el módulo de eventos presenciales. Aquí vas a conocer cómo llenar eventos presenciales para tu negocio multinivel en cualquier ciudad del mundo. Después de conocer esta información, vas a ser capaz de llevar entre 50 hasta 300 personas y más a un salón en vivo por tu propia cuenta cuando tú quieras en cualquier parte del mundo. Y si no quieres hacer eventos presenciales, pues los vas a saber cómo llevar a un evento online. Y el módulo número 5 te voy a mostrar el sistema automático. Aquí vas a saber Cómo prospectar y filtrar personas? Este es el gran truco que nos permitió a nosotros conseguir 954 prospectos en 19 días, pero únicamente hablamos con personas calificadas. Así que ya no tienes que perseguir gente y ya no tienes que hablar con gente que no le interesa. Solo consigues personas calificadas gracias al sistema de marketing y embudos automáticos. No pierdas más tu tiempo haciendo llamadas a personas no calificadas que no les interesa el negocio. Habla solo con personas listas para entrar a tu negocio y listas para trabajar. ¿Cómo quieres el sistema Networker Plus? Simplemente haz clic aquí en el link debajo y comienza a conseguir prospectos para tu negocio de multinivel hoy mismo. Dale clic al botón debajo. De verdad, esto es lo que necesitas para tu negocio. Espero que te haya gustado mucho este video. Ve debajo y nos vemos dentro del sistema Networker Plus.